el Lenín Moreno cumplirá varias actividades y de forma simultánea en Manta, también en la provincia de Maraví, la esposa del presidente, la señora Rocío González de Moreno, estarán enlazados a través de la señal de Tele Ciudadana. Comenzamos con las noticias y lo hacemos con los titulares. Vicepresidente de la República inauguró la Mesa Productiva Tributaria del Sector Turismo. Inició la convocatoria para el programa Quiero Ser Maestro, sexta edición. Con los operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se evitó el traspaso de 6 millones de mercadería ilegal al país. Y en lo internacional, oposición brasileña busca promover votación contra Michel Temer. Soy Fabricio Vela y los acompañaré en los siguientes minutos con un resumen de las noticias más importantes de la jornada. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el resumen de sus actividades de la semana anterior. El primer mandatario se refirió a varios temas de importancia para el Estado, como la situación económica, la deuda externa y la lucha contra la corrupción. Moreno es un llamado a los ecuatorianos a unirse para salir adelante. Deuda externa.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 Seamos mejores seres humanos, abrazando a los nuestros. Más frecuentemente llama más a tus padres, besa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos. Esa es revolución humana. De su lado, el vicepresidente Jorge Glass-Espinel reiteró el compromiso del gobierno nacional para dinamizar el turismo. Lo hizo durante la primera mesa de diálogo del Consejo Productivo Consultivo. El incremento al presupuesto destinado a la promoción turística, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y el cumplimiento en la entrega de incentivos contemplados en la ley de turismo fueron algunos de los temas analizados en la primera mesa de diálogo instaurada por el Consejo Productivo Consultivo. Esta mesa fue liderada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien recordó que la actividad turística en el país representa el 5% del Producto Interno Bruto PIB y genera más de 430.000 mil empleos. El turismo genera crecimiento en cada rincón de la patria. El turismo ya representa un importante porcentaje del tamaño de nuestra economía y todavía podemos hacerlo crecer mucho más. Hay que subir oferta y aumentar, hay que expandir la demanda agregada en el sector turístico. De su parte, el ministro de Turismo, Enrique Ponce, recordó que uno de los objetivos del gobierno para este sector es la incorporación del sistema uno por uno. Tenemos que trabajar, si queremos ser una verdadera potencia turística, en el uno por uno. Un turista por habitante, somos 16 millones de ecuatorianos, tenemos que ser 16 millones de turistas, pero no solo eso, tenemos que ser 16 millones de guías turísticos, 16 millones de anfitriones, 16 millones de verdaderos embajadores del Ecuador. Diego Utreras, director ejecutivo de la Federación Hotelera del Ecuador, destacó el diálogo convocado por el Ejecutivo al que lo calificó como un escenario propicio para dar a conocer las necesidades urgentes del sector. Bueno, tenemos confianza y vemos un, muy, muy, muy positivo el tema de haber logrado estas mesas de trabajo. Hay que hacer el debido seguimiento si es que el sector privado requiere de mayor explicaciones hacia el sector público para que se entiendan las propuestas, cuáles son los justificativos y cómo es el manejo. Estamos listos a trabajar en ese sentido criterio compartido por el presidente de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, quien manifestó que espera que las propuestas presentadas en la reunión tengan una inmediata acogida por parte del gobierno. Nos parece fabuloso poder poner sobre la mesa los puntos que nos van a servir para hacer crecer el turismo. Durante la jornada de trabajo realizada en el Cantón Puerto Viejo, se instalaron cinco mesas en las cuales se trataron las temáticas de entorno productivo, acceso a mercados y tributación, inversión y financiamiento e innovación, calidad y emprendimiento. Alrededor de 24 mil plazas para docentes se abren a escala nacional mediante el concurso denominado Quiero Ser Maestro, que se lo efectúa por sexta ocasión. Así lo anunció el ministro de Educación, Fander Falconi.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este próximo 5 y 6 de agosto en Bahía de Caráquez, provincia de Manaví, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Consejos Consultivos y Movimientos de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Este conclave tiene como propósito hacer escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes.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 para afianzar estos vínculos de comunicación tanto con autoridades del legislativo como del ejecutivo, en donde la niñez y adolescencia pueda puede expresar su voz. Amables televidentes, tiempo para una primera pausa en su noticiero ciudadano. Al retornar, estaremos contándoles detalles respecto de anuncios generados por la Secretaría Nacional de Aduanas en torno a operativos efectuados en varias jurisdicciones del país. Volvemos.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 Atención, gracias a los operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE se evitó el traspaso de 6 millones en mercadería ilegal al país. Estas acciones contaron con el apoyo de la Policía Nacional.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 El grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional GIR prepara varias caminatas a diferentes elevaciones durante el mes de agosto como parte de la campaña Montaña Segura. Estas excursiones son gratuitas para la ciudadanía y serán realizadas los sábados de este mes.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 Estas caminatas son gratuitas para la ciudadanía y pueden inscribirse enviando un correo electrónico a rescategear@gmail.com o comunicándose al teléfono 023-826-088. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional continúa con el trámite del proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana. En esta ocasión, los legisladores se trasladaron hasta la provincia de Orellana, donde socializaron el contenido de la iniciativa y recibieron observaciones de los ciudadanos. El presidente de la mesa parlamentaria, Héctor Yepes, anunció que el informe para primer debate estaría listo en agosto. La Comisión de Participación Ciudadana sesionó en la provincia de Orellana para recoger los aportes al Código de Participación Ciudadana. El presidente de este organismo, Héctor Yepes, indicó que existe consenso entre los legisladores de la Comisión para que el Código de Participación Ciudadana garantice la libertad de asociación y se modifiquen los mecanismos de designación de las autoridades de control. Es que estas autoridades no se deban a ningún gobierno o partido político, no hayan pertenecido a ellos en los últimos 10 años para así garantizar su imparcialidad. Marcia Guanín, coordinadora del Consejo de Participación Ciudadana de Orellana, señaló que esta entidad trabaja con 16 mesas temáticas de concertación ciudadana que abarca a 300 personas en las que tratan temas de las organizaciones y la ciudadanía. Ha permitido implementar un sistema de participación producto de la retroalimentación ...de la sistematización e identificación de los aprendizajes teóricos y metodológicos. Eduardo Montaño, concejal de Francisco de Orellana, sostuvo que es bueno que la Asamblea Nacional acuda a territorio... ...porque desde estos espacios se conoce la realidad de cada sector de la patria. Esperamos que esta comisión le demuestre al país lo que se quiere hacer. Que ya los asambleístas no son los apellidos y los nobles, sino veo que hay representantes del pueblo del barrio, de la parroquia, de la comunidad, consentimiento netamente popular. Al culminar la sesión, los parlamentarios señalaron que los planteamientos expuestos serán tomados en cuenta durante la construcción del proyecto de Código de Participación Ciudadana. Nueva pausa en su noticiero ciudadano y al retornar estaremos dando cuenta de un resumen de las principales noticias internacionales.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 Revisamos de inmediato la panorámica internacional para contarles que en Brasil la oposición política busca proveer una nueva denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer. Y en Italia hay un polémico código de conducta para el rescate de inmigrantes que ha generado controversia en Europa. La Cámara de Diputados de Brasil abrió un nuevo periodo de sesiones el lunes con el presidente Michel Temer en el centro de los debates. Los legisladores tienen que decidir si envían o no al Supremo Tribunal Federal una acusación de corrupción contra el mandatario. La votación de los diputados está programada para el miércoles, pero la oposición busca boicotear la sesión para ganar tiempo apostando al surgimiento de nuevas denuncias. Nosotros tenemos, cada día nuevas... Nosotros tenemos cada día nuevas informaciones sobre otros casos de corrupción que involucran al gobierno. Desde nuestro punto de vista, mientras estas informaciones lleguen a la población y al parlamento mayor será la posibilidad de que nosotros obtengamos los votos necesarios contra el gobierno. Por lo tanto, solo vamos a hacer que la sesión tenga quórum en el momento en que tengamos los votos. votos para Temer es acusado de pedir un soborno de unos 150 mil dólares a la frigorífica JBS. Si los legisladores autorizan dar seguimiento a la acusación, los ministros del Supremo Tribunal deberán decidir si procesan al mandatario. En ese caso, será suspendido por hasta 180 días y reemplazamiento por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, aliado de Temer. Si es hallado culpable será destituido y el Congreso deberá hacer una elección indirecta para completar el mandato hasta finales de 2018. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el lunes la sanción que Estados Unidos le impuso el lunes por llevar adelante su asamblea constituyente, elegida el domingo por 8 millones de personas, según el poder electoral. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. El gobierno de Estados Unidos congeló los bienes que Maduro pueda tener en su país y lo llamó dictador. Washington ya había sancionado la semana pasada a 13 funcionarios y ex colaboradores de Maduro, acusados de quebrar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos. Así lo dicen ellos, las sanciones por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Emperor Donald Trump. La constituyente de Maduro ha enfrentado gran rechazo de gobiernos extranjeros que han declarado desconocerla. Asimismo, la oposición política de Venezuela denuncia que es un proceso fraudulento para perpetuar al chavismo en el poder. El nuevo protocolo de salvamento de inmigrantes en el Mediterráneo propuesto por el gobierno italiano se ha encontrado con un enemigo incómodo. Más ni menos que Médicos Sin Fronteras, que este lunes decidían no firmar dicho acuerdo. La razón, su rechazo absoluta a uno de los 13 puntos que conforman este código de conducta, el cual habla de dejar subir a bordo a agentes armados. Para la ONG francesa, el tolerar algo así violaría todos sus principios. Nada va a cambiar porque no hayamos firmado, dicen desde Médicos Sin Fronteras, porque incluso antes de que naciera este protocolo ya había leyes nacionales e internacionales que regulan las actividades de búsqueda y rescate, que son jerárquicamente superiores y que siempre hemos respetado y respetaremos. El código de conducta también debería incluir a la misión de la Unión Europea, UNAF, y a la agencia Frontex, añaden desde la ONG alemana Red otra de las no firmantes, porque la mayoría de las veces no los vemos en el área de búsqueda y rescate. Creemos que para que el acuerdo sea lo más eficaz posible, todos los actores deberían estar alrededor de la mesa. El llamado código de conducta establece una serie de normas a cumplir por las ONGs, como tener siempre encendido el radar de localización o no entrar en aguas libias. No habríamos firmado si un solo punto hubiera comprometido nuestro trabajo, señalan desde Save the Children, uno de los firmantes. Esperamos que esto termine con toda la polémica sobre las ONGs, que la verdad es algo bastante absurdo en comparación con lo que pasa en el mar, donde está muriendo la gente. El Ministerio de Interior italiano insiste en que las ONGs que no firmen este modus operandi de 13 puntos quedarán excluidos del sistema organizado para el salvamento en el mar. Una solución que no contentaría a nadie y que algunos no se pueden permitir. El controvertido empresario Anthony Scaramucci, nombrado hace apenas 10 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca, ya no ocupa ese cargo a partir de lunes, según informó la portavoz de la presidencia estadounidense. He does not have a role at this... Por el momento él no tiene un rol en la administración Trump. Publicamos un comunicado antes anunciando eso y no tengo mucho más que agregar escaramucci fue señalado la semana pasada como responsable por el despido del jefe de gabinete, Ryan Previous, quien fue sustituido por el general John Kelly, secretario de Seguridad Interior. El general Kelly prestó juramento como nuevo jefe de gabinete el lunes. Según el diario New York Times, luego le pidió al presidente Donald Trump el despido inmediato de escaramucci think... Creo que el general Kelly traerá una nueva estructura a la Casa Blanca, disciplina y fuerza. Realmente esperamos trabajar con él escaramucci acusaba a Previous de ser el responsable por las filtraciones a la prensa. Sin embargo, la semana pasada se divulgó una llamada entre escaramucci y un periodista que pareció sellar su suerte. En ella, el empresario definió a Previous como un esquizofrénico paranoide y adelantó que sus horas en el gobierno estaban contadas. Amigos y amigas, finalizamos esta emisión del Noticiero Ciudadano a través de Tele Ciudadana. Más adelante les comprometemos pues a que nos puedan sintonizar. Estaremos ya enlazados con la provincia de Manabí para dar cuenta de la presencia del presidente Lenín Moreno en los actos de lanzamiento del plan Casa para Todos en Puerto Viejo y en la ciudad de Manta. Gracias y buenas tardes.